La aula llegó a ser sofocada en que yo película que era la dos por inglés. Igual bueno, inglés ya no tengo más porque pasé las pruebas suficientes. Eh, pero Es grande, pero no tiene, no tiene ninguna dilación. Bueno, buenas noches. Estamos comenzando acá nuestra transmisión en vivo de Facebook Live. Eh, son las 20 horas ya. Hoy es 12 de abril del 2022. Y bueno, vamos a estar haciendo la misma modalidad de todos los martes Intentaremos que funcione el, el Facebook, que funcione la transmisión Creo que ahí está funcionando todo bien Gracias a Dios, esta noche es una noche fresquita en nuestra ciudad Pero es una noche linda como para poder estar compartiendo juntos Un momento de estudio de la palabra del Señor Así que ya estoy compartiéndoles el link a aquellos que están en en nuestro whatsapp, en el grupo de whatsapp, para que puedan estar uniéndose ahí está, ya les compartí el link y bueno, aquí ya estamos comenzando esta, esta noche Buenas noches Vero Ojeda, ya está conectada a ella y vamos a estar comenzando esta sesión 3 estamos eh, inaugurando esta sesión el, el día de hoy les había mandado un video eh, explicativo de JDGIR para que puedan estar viéndolo, espero que lo hayan eh, visto o que lo hayan por lo menos escuchado y bueno, ya comenzamos. ¿Qué les parece si oramos? Acá estamos eh, con personas en vivo y también con personas eh, que nos están siguiendo a través de Facebook Live. Esto es una bendición de poder contar con esta dualidad de, de posibilidades. Esto es uno de los regalos que nos dejó la pandemia La pandemia nos ha dejado cosas negativas Pero esta es muy positiva De poder alcanzar a personas que por ahí De otra manera no van a poder estar Con nosotros en forma presencial Y sin embargo De, de forma virtual sí se pueden acoplar O pueden verlo al otro día O lo pueden ver a, a los dos o tres días Así que es una bendición Claro, yo creo que sí que esto nos ha acelerado un poco los, los tiempos, que ya lo veníamos viendo, pero nos aceleraron los tiempos de, de actualización, sobre todo en transmisiones online. Ahí ya está Mónica, bienvenida Mónica, Isaura, qué bueno, Isaura, ¿se escucha bien? Norma, Edith, ahí también está, hola, bendiciones, oramos y comenzamos. Eh, ya se van a estar sumando algunas personas más, seguramente... Eh, tanto en forma presencial como en forma virtual. Oramos y le decimos Señor gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias porque estás con nosotros, gracias por todo lo que nos has dado hasta ahora y gracias porque eh, en este tiempo podemos estar estudiando este, esta, esta hermosa carta, la carta a los Efesios, gracias porque nos estás hablando a través de ella y siempre tu Espíritu Santo aprovecha cada oportunidad para poder estar tocándonos, convenciéndonos, ministrándonos, aún cambiando eh, metodologías o, o formas que, que teníamos arraigadas en nuestro ser para poder ser tus hijos, tus hijas, aquellos que te servimos, aquellos que te amamos de una manera más eficiente. Gracias Jesús, nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos bendigas esta tarde. En tu nombre, amén. Creo yo que se escucha el timbre, ese timbre está muy bueno porque... Sí, adelante, ¿cómo te va? Bendiciones. Ahí está Delia Heredia también, bendiciones. Bueno, ya estamos este, compartiendo en vivo y en, en forma presencial. Acá, para los que están en, en forma virtual, ya les voy a estar compartiendo justo la sesión 3 y no sé si ustedes tienen por allí su PDF o lo que tendría que ser el, el estudio de, o el, el, el, la apoyatura que teníamos eh, y que se los pasé a través del de grupo de WhatsApp. Si lo tienen por ahí, dice la primera parte, empecemos, y habla ahí de un poema o de una canción favorita que nosotros tengamos. ¿Alguno tiene alguna canción favorita, preferida, o un poema... Eh, o algo, o algo artístico así que nos llame mucho la atención. ¿Sí? ¿Quieres? Sí, a, a mí una vez me, me hizo así como un día hasta la iglesia, la canción que la había escuchado un montón de veces. Ajá. Eh, esta es: No hay lugar más alto. Ah, no hay lugar más alto. La parte donde dice: No hay lugar más alto, más grande que estar a los pies del, del Señor. Eso me, me impacta. Que estar a tus pies. estar a tus pies. Wow. Sí, ¿no? Sí, eso es lo no más alto que sería ir. <risa> <risa> un poco más. Qué grande. ¿Vos tenés alguna Salvador? Así de canciones, o sea, no tengo mucho, lo sumo una vuelta, una canción, que nomás escuché una sola vez acá, que me terminó pegando, pegando de lado. alma, una. No me acuerdo una parte que decía, no sé si es la vuelta de por soy hijo de Dios, que eso me lo sigo por hasta el día de hoy. Ah, qué, de qué bueno, hola, ¿cómo andas, Gabriela? Hola. Sí. Bendiciones. ¿Saben qué? Ahí te pido, Ingrid, si podés, arriba un poquito la puerta porque por ahí los sonidos se nos van introduciendo. que Están buenos para darnos la, la idea de que estamos en vivo, pero por ahí para algunos los terminas distrayendo, ¿sí? Acá nos están acompañando Delia, María Laura, Isabel, Vero, Julieta, eh, Norma, Isaura, Mónica, todos ellos nos están viendo desde eh, el Facebook Live en vivo. Y estábamos compartiendo lo de eh, las canciones o algún cuadro o alguna obra de arte eh, preferida tienen les ha gustado algo, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Cuál sí, sería? Está, ¿Se puede? Perdón, también, Pero, también sí. había, tenía una frase o una cita que hizo en su momento eh, García Márquez, donde, sí. donde él hablaba que el problema éramos nosotros que no sabemos amar, eh, sin ver no sabemos amar sin tocar, que el amor no se siente con el cuerpo sino con el corazón. Como así. O sea, también me, yo la, la, como que la trasladaba muchas veces a que nosotros antes de llegar a, la, a, a conocer del Señor no creemos porque no lo vemos, porque no lo tocamos. Uh -huh. El amor de Dios está en nuestro corazón. ¿no? Claro, claro. Acá me está diciendo Inda Belis que sale la imagen pero no la voz. ¿Se está escuchando el, el sonido o no? Ahí está Luis Izaguirre también. Hola Luis, bendiciones. Eh, ¿Se está escuchando el sonido? Porque avísenme si no tengo que tocar algo acá a ver si... Yo creo que se estaba escuchando, pero por ahí es un, un, un problema nuestro o por ahí es un problema de Isla. Bien, eh, ¿alguna obra de arte? Ah, Mónica me dice que se está escuchando. Bien. Eh, a mí me gusta mucho la música. Yo amo la música. Eh, ah, me dice Isaura que también se escucha bien. Eh, a mí lo que me impacta más de, de las canciones a veces tiene que ver con la parte musical o con la parte armónica. Eso me, a mí me, me, me, me llena. Este, y a veces, obviamente, cuando estamos hablando de canciones eh, que le cantamos al Señor o que cantamos en los momentos de adoración, ahí ya es como que me abstraigo de todo lo musical y, y me centro más en la parte de, de lo que le decimos a Dios o lo que Dios nos va ministrando, sí. Hay un grupo muy especial, no se oye mucho en la Argentina, se llama New Way. Eh, eh, bueno, era de Guillermo Maturado, nuevo pero las canciones antiguas de hace unos 8 años eran ¿no? muy hermosas y me gustaban muchísimo. New Way, New Way. Hay una canción a mí que me gusta muchísimo en este tiempo, ya salió hace rato, pero se llama eh, De tumbas a jardines, la canción. Sí, eh, lo que dice la canción, o la, eh, la profundidad de la canción, que tiene que ver cómo Dios restaura las vidas, a mí me, me impacta mucho. Entonces ahí eh, se une la parte musical, que me gusta, porque la canción es muy bonita, es muy, muy pegadiza, pero lo que dice está muy, muy interesante. ¿Por qué estamos hablando de esto? Eh, porque cada artista, cada compositor, cada eh, poeta, cada escultor, cada pintor, pone parte de sí mismo cuando hace su obra. ¿no? Y en el caso de la Biblia, el artista no es, o el, o el autor no es el que está firmando en este caso no es Pablo ni tampoco lo fue David ni tampoco lo fue Marcos o lo fue Juan eh, o lo fue Pedro en este caso el que eh, realmente se merece eh, el reconocimiento es el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra dice este, Pedro que toda la Biblia toda la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, utilizando a personas consagradas, personas santas, personas que est estaban dispuestas, pero la, el, la autoría no proviene de aquel que escribe o de aquel que está teniendo la intencionalidad de estar comunicando algo, sino proviene directamente del Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros leemos la palabra, no estamos leyendo las palabras espe específicamente de Pablo, y vayamos ahora a Efesios 2, 1 al 10. ¿Qué te parece si lo leemos? Y ahora vamos a intentar leer, de leer este pasaje, porque este pasaje, no sé si escucharon lo que decía J de ayer, este pasaje es uno de los pasajes centrales de la teología bíblica. Los teólogos lo tienen como algo muy, pero muy, eh, eh, muy central a, esto, a este pasaje de Efesios 2, del 1 al 10 porque en definitiva resume lo que nosotros creemos como aquellos que estamos este, eh, profesando nuestra fe. Adelante, ¿cómo les va? Bienvenidos, adelante, pasen nomás. ¿eh? Tomen asiento y, y acomódense. Necesitamos estamos por leer Efesios 2, del 1 al 10, donde usted quiera, donde usted quiera, caballero. Eh, yo tengo la versión Reina Valera 1960, Ustedes busquen la versión que ustedes tengan Voy leyendo Acá está eh, Alejandra, Carla, bienvenidas Dice que se escucha cortado, Delia Ah, Alejandra me dice que el tema preferido de ella es de Lili Y se llama al final Será mucho mejor ¿Alguien lo conoce ese tema? Sí muy bonito Yo tengo una frase de una canción Sí Creo en ti Jesús lo que harás en mí Ah, esa canción es muy bonita mucho, eso lo que ha hecho el señor en mi vida entonces frecuentemente canto esta canción, justamente claro. hoy salí a caminar en, en la punta sí. y, y venía cantando esa canción y justo hago las tareas hoy a la mañana y qué casualidad que claro, hoy... vieron que hay, hay frases, hay bueno como decían, eh, hay eh, partes poéticas, hay obras hay personas que se quedan horas mirando los cuadros. No sé si a ustedes les pasa, si son amantes de, de la pintura. Eh, en mi caso, yo soy bastante tronco para todo lo que tenga que ver con el, este, con, con, con el arte de, eh, plástico, con la pintura, pero eh, me gustan algunas cosas, ¿sí? Me gustan algunos cuadros de, de Monet, me encantan algunos cuadros de Monet, que sí, me, me impactan, y, y acá estamos viendo...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 porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús por buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo, Efesios 2.8, es el que inspira un poco la reforma que se da ya por el 1500 con Martín Lutero. ¿Recuerdan ese monje este, alemán que se enfrenta a la Iglesia Católica en ese momento?, entre otras cosas por la corrupción que había, la corrupción imperante que había en la, en la cúpula eh, dirigencial de la iglesia, pero también por lo que se daban en ese momento que eran unos papelitos o unas papeletas o unos títulos que se llamaban, se llamaban indulgencias. ¿Alguno de ustedes conoce la historia? ¿No? Allá por el 1500, bueno, usted conoce. Bueno, sí, que sí sé que daban indulgencias por, por los pecados para recaudar de, de los ciudadanos la Iglesia Católica como una especie de, de dinero. De dinero. Ah, o sea, es como que se pagaban por expiar los pecados. ¿no? Les cuento un poquito para que tengamos un, un poco de También contexto. cortar el, el momento que estaban en el purgatorio. Claro, ustedes tengan en cuenta esto. Si habían hecho los siglos anteriores se habían hecho unas cruzadas. Las cruzadas eran para reconquistar Jerusalén o reconquistar Israel. ¿Por qué? Porque Israel en su momento era la capital o era el lugar donde estaba Jerusalén, la capital del reino, y desde el imperio romano Israel fue devastada, fue saqueada, este, derrumbada por el general Tito allá en el 70 después de Cristo, y luego Israel quedó como tierra de nadie. ¿Quiénes se apoderaron de Israel? Los árabes. Entonces, en un intento cuasi cristiano o cuasi espiritualoide, diríamos, allá por el 1200, por el 1100, comenzaron las cruzadas. ¿Escucharon hablar de las cruzadas? No hay cosa más este, horripilante que estudiar la historia y entender de que esas guerras se daban en el nombre de Cristo y en el nombre de Cristo se mataban a personas algo totalmente fuera de contexto. La Biblia no manda a que nosotros tomemos las armas para que las personas conozcan al Señor. Para nada. Porque si hubiera querido, el Señor hubiera hecho eso con sus ángeles y no hubiera muerto en la cruz, que es lo que le decía este, a sus propios discípulos. La película fue la de Arco. Eh, es Bien. De ellas que... Entonces, imaginen todo esto. Todo esto hizo que muchos países invirtieran mucho dinero y también el dinero que invirtió la propia este, iglesia católica con, con el papa y con toda la cúpula romana invirtieron mucho dinero ¿qué pasó? el dinero se empezó a acabar ¿y de dónde iban a recaudar dinero? la guerra había dejado muy pobres a cada uno de los países los señores feudales no tenían grandes riquezas entonces se les ocurrió la brillante idea una idea que la verdad que es brillante en cuanto a recaudación dijeron, vamos a cobrar para que los pecados sean perdonados y para que las personas que tengan estos títulos firmados por los cardenales, por los obispos e inclusive por el mismo Papa, firmados diciendo, te perdono tanta cantidad de pecados, te perdono y, y hasta salvación completa, es una mentira. bueno, esos títulos se vendían. Entonces imagínate, a vos te dicen sin que vos tengas conocimiento de la Palabra de Dios, porque también era una cosa este, muy, muy notable que solamente los eh, religiosos podían leer la Palabra. La gente no tenía la Biblia en sus casas. Hoy nosotros tenemos 20 Biblias en nuestra casa, por tirar un número exagerado por ahí o no, porque por ahí sí las tenemos, y las tenemos de diferentes versiones, y con diferentes, algunos la tienen con letra grande, otras con letra chiquita, otras con las letras de Jesús en rojo, bueno, tenemos muchas versiones de Biblia, pero en ese momento no había nada. Recuerden que la imprenta recién estaba naciendo allá en el, en el 1500, y en eso, en eso un monje, y, y unos otros tantos, pero un monje este, allí en, en Alemania, Lutero, lee este pasaje. Y lee Efesios capítulo 2, versículo 8, y dice, «Porque por gracia sois salvos» por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Ustedes imagínense la, eh, la revolución mental que le, le causa a Lutero, a, a, a Martín Lutero le dice, pero esto es totalmente falso, como decís vos, hoy nosotros tenemos para decir, bueno, me parece que eso estaba equivocado, pero... Recuerden que en ese momento nadie se alzaba en contra de una voz tan potente como la voz de la Iglesia Católica Romana. Nadie. Y este monje empezó a decir, pero esto es falso. Y él, allá, por el 1500 y algo, clavó las 99 tesis, las clavó en una, en una catedral, y las dejó allí para que todo el mundo lea de por qué él estaba totalmente en desacuerdo con lo que se estaba haciendo y que la salvación no tenía que ver ni con las indulgencias, ni con las obras, ni con nada que se parezca, porque la salvación era solo por fe. Y ahí nació una frase que dice solo fe, solo gracia, solo escritura. ¿Sí? Una frase tremenda a la que nosotros de alguna manera, nosotros somos este, evangélicos, y si, si se quisiera, este, en la nomenclatura, no somos católicos romanos, seríamos protestantes, y, a, y aparece ese, ese nombre de protestantes porque protestan frente a este avasallamiento, los que protestaban frente a este avasallamiento. Si, si esto comenzó a ocurrir con Lutero, imagínate lo que a nosotros nos da a entender este pasaje porque es importante que vos y yo lo comprendamos a este pasaje y no solamente que conozcamos esta historia ¿sí? esta historia que te estoy contando probablemente en la escuela no te la contaron o te contaron de la reforma pero no te contaron de por qué se origina la reforma o cómo se originó la reforma la reforma se origina de esta manera se origina desde que este, alguien comenzó a decir bueno, yo no estoy de acuerdo y me voy a la Biblia y la Biblia me muestra otra cosa en el videito que nosotros este, pasamos, J.D. Greer, este, habla de dos creencias que nosotros tenemos culturalmente que tienen que ver acerca de lo malo o acerca del mal. Hay una creencia que habla de que el problema principal de la maldad en el mundo tiene que ver con personas malas o con las personas que nos rodean. Esto lo postula el socialismo o... La, la, eh, la creencia social de que el hombre es lo que es producto de su entorno o sea, si vos rodeás a una persona desde su inicio con personas con, con, con situaciones que son caóticas, malas esa persona va a terminar siendo una persona mala en cambio, si vos lo rodeás de cosas buenas esa persona va a terminar siendo una eh, persona buena y hay otra creencia que dice de que en todas las personas hay algo bueno y en todos los buenos hay algo malo, ¿sí? Esta es una, eh, una postura más oriental que tiene que ver, no sé si escucharon hablar del yin yang, ¿sí? ¿Sí? ¿Vieron ese, ese símbolo que tiene este algo, no, no se sabe lo que es, pero que tiene dentro de lo negro tiene un puntito blanco y dentro de lo blanco tiene un puntito negro? ¿Sí? Esto me dice de que no todos, o, o aunque sea el, el más malo, algo bueno tiene, y aunque sea el más bueno, algo malo tiene. ¿sí? Ahora, J. Deyer tira por abajo todo esto basándose en las Escrituras, ¿sí? basándose en lo que dice las Escrituras. ¿Qué dice mm, ahí Efesios 2.1? Eh, ¿Lo tienen? Alguien que me lo, que, que me lo pueda leer. O sea, está diciendo de que no hay duda y que no importa el, este, el estado social que nos rodee o nuestras circunstancias, nosotros somos lo que somos y somos malos. Punto. Somos pecadores. Todos somos pecadores. Eso es lo que decía el video. ¿Lo escucharon el video? ¿Sí? ¿Sí? ¿O lo vieron? ¿Sí? Y de hecho eso es lo que realmente a nosotros nos ubica frente a nuestra realidad espiritual si nosotros no nos ubicamos desde esa postura jamás vamos a entender el sacrificio de Cristo si nosotros no nos eh, miramos y decimos yo realmente no valgo la pena yo soy una persona mala por más que me crea bueno si no lo hago de esta manera yo no voy a aceptar que Cristo muera por mis pecados porque yo no voy a reconocer que tengo pecados yo voy a decir, ¿para qué muere Cristo? Porque, ¿cuántas veces escuchamos, ay, esa persona es un pan de Dios? Tiene el cielo merecido, decimos. Se ganó el cielo. ¿sí? ¿Escuchamos esa frase o no? Sí. O decimos, esa persona, ay, seguramente que este, cuando muera va a estar en, en la gloria del Señor por todas las cosas buenas que hace. Esa es una, una, una creencia nuestra, muy popular, muy arraigada este, en nuestra cultura, pero que nada tiene que ver con lo que está diciendo la Biblia. La Biblia, aquí, lo postula que nosotros evidentemente somos malos. Todos. Y todos estábamos en nuestros delitos y en nuestras transgresiones y en nuestros pecados. Todos. Nadie se salva. Aún este, la persona más buena del planeta, la persona que más bien hace, la persona que menos maldad tiene, aún esa persona, esa persona necesita de Cristo. Porque sin Cristo no va a ser salva Sin Cristo no va a pasar la eternidad con el Señor. Sin Él, nada. O sea, qué interesante que es esto, ¿no? ¿Conocemos nosotros estas ideas o son eh, totalmente eh, ajenas a nuestro conocimiento? No sabemos que es así. Bien, fíjate que esto es en realidad lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, con vos y conmigo. Porque dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, si el Espíritu Santo no te convence de que vos sos pecador, jamás vas a aceptar el sacrificio de Cristo. Nunca. Nunca lo vas a aceptar. Cuando vos y yo, cuando nosotros, como gente, ¿no? eh, creemos en el Señor y, y vamos y hablamos a otras personas del Señor, las personas no se convierten por nuestros mensajes, las personas no se convierten por nuestras acciones, las personas no se convierten por nuestros programas, las personas no se convierten por el ministerio de evangelismo, las personas se convierten por la obra del Espíritu Santo tocando sus corazones, nada más ni nada menos. Si el Espíritu Santo no los toca, esas personas nunca se van a convertir. O no te pasó de hablarle a alguien que querés mucho, un ser querido, un amigo, un novio, una pareja... Y le hablaste y oraste y ayunaste y, y, y zapateaste delante del Señor y dijiste, Señor, que se convierta, que se convierta. Y no pasó absolutamente nada. Dice que es el Espíritu que llega como espada de doble fin. Claro. ¿No te pasó eso? Sí. ¿Sí? Y que al final le habló otra persona, porque las oraciones llegaron, ¿no? Y vos decir, pero si yo estuve 30 años hablándole a este cabeza dura y vino. No sé, un fulanito por allá le dijo dos palabras y se convirtió. Y no es ni el fulanito, ni sos vos, sino es el Espíritu Santo convenciéndolo a él, a ella, de que necesita sí o sí a Jesucristo. O sea, fíjate vos lo que dice ahí del 1 al 3. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, vos y yo no teníamos posibilidad de vivir mi delito, mi pecado, aunque sea el más ínfimo, ¿sí? pensar mal de mi compañero. Ya con eso estaba muerto en mi delito y mi pecado. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y acá nos sitúa perfectamente en la espiritualidad. Conforme al príncipe de la potestad del aire... El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencias. Hay solamente dos reinos. El reino de los cielos y el reino de las tinieblas. No hay otra cosa. Si no estás dentro del reino de los cielos, ¿sabes dónde estás? En las tinieblas. En las tinieblas. Quédate tranquilo que esto funciona de esta manera. No hay punto intermedio. No existe el purgatorio. No existe. No existe el limbo. No existe un estado intermedio es el reino, cielos, el reino de los cielos o el reino de las tinieblas. Acá te está diciendo, fíjate, vos anduviste en otro tiempo, vos estabas con la corriente de este mundo. O sea, cada vez que te alejas de Dios, ¿sabes dónde te, te situás? En las tinieblas. En las tinieblas. ¿Y no te ha pasado personalmente, o por lo menos no has escuchado personas que se alejaron del Señor y dijeron, ¡ay Dios mío, lo que me ha hecho el enemigo! e inclusive hay personas que no pueden ni siquiera tener paz, no duermen, no, no, no, no disfrutan de nada, porque el enemigo los toma y los hace zarandear por todos lados. ¿Por qué? Porque el príncipe de la potestad del aire, Satanás, tiene potestad de vos cuando vos renunciás a tu posición de hijo o hija de Dios. Sencillo. Cuando vos decís, yo dejo de ser hijo de Dios porque no, porque no me gusta, no, me exige mucho, no, mucho lío, no, no quiero. Perfecto, ¿qué dice Satanás? Vení, vení conmigo, vení a mi reino. Acá tengo un lugar para vos, tengo un lugarcito y no sabes qué bien te voy a tratar. Y fíjate lo que dice. Dice, el, el príncipe para ustedes del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos... De está diciendo esto lo que te estoy contando yo ahora. Oh, Dios. Te está situando espiritualmente y te está diciendo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 Nosotros, vos, yo, cada uno de nosotros Renunciamos a la adopción de Dios Exacto. A veces renunciamos ¿Viste que este, tenemos otro pasaje este, en Romanos que dice ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho Ni lo presente, ni lo porvenir ¿Nada me puede separar del amor de Dios? Sí. Eso es verdad ese... Amén, Romanos. Romanos 8 Ahora, fíjate esto Nada nos puede separar del amor de Dios, solamente nosotros renunciamos. ¿Y cómo renunciamos? Con la desobediencia. Cuando dejamos de obedecer al Señor, cuando dejamos de hacerle caso a Dios, cuando dejamos de creer en Él. Y fíjate lo que nos, nos sitúa, por eso este pasaje es tan importante, para que nosotros, vos, yo, cada uno de nosotros entendamos nuestra posición en Cristo esta posición en Cristo es una posición de privilegio. Esta posición es una posición que ni vos, ni yo, ni nadie lo merecíamos. Porque si nosotros estábamos muertos, dice el, el versículo 1, ¿no? Estábamos muertos, no teníamos vida, nuestras transgresiones, nuestros pecados. ¿sí? Transgredir tiene que ver con saber una norma y hacer lo contrario a esa norma con conocimiento de causa transgresión, ¿sí? Una cosa es que yo cometa un, este, una falta y otra cosa es que yo transgreda una norma. Cometer una falta puede ser involuntariamente. Transgredir Exacto. tiene que ver con la voluntad. Yo sé que estoy haciendo mal y lo hago. Ninguno de nosotros, ni vos ni yo, podemos levantar la mano diciendo yo nunca transgredí una norma. Mentira. Todos hemos transgredido algo. Desde que éramos chiquitos, tu mamá te decía... No toques. El enchufe. No toques. Y viste que decía el enchufe, la olla, este, no sé, la estufa. No toques. ¿Y qué hacíamos nosotros? ¿Qué hacíamos nosotros dos años, tres años? ¿Qué hacíamos? Con toda la información que teníamos disponible en ese momento ¿qué hicimos, tocamos. ¿Sabíamos que no iba a hacer mal? ¿Y qué hacíamos? Lo hacíamos igual. Imagínate si eso lo hacíamos a los dos años. Lo que hicimos a los 10, a los 12, a los 15, a los 20 Y nosotros que ya somos más viejitos A los 30, 40 Y no queremos nombrar más Estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados Y acá habla de que nosotros éramos merecedores Objetos merecedores de la ira de Dios ¿Por qué? ¿Sí? Vos y yo personas merecedoras de la ira de Dios ¿por qué la ira de Dios? acá tenemos las dos facetas la ira de Dios por un lado y la gracia de Dios por el otro lado acá nos estamos enfocando en esta primera parte en la ira de Dios ¿qué es la ira de Dios? que Dios no va a dejar pasar por alto el pecado nuestro pecado no va a pasar por alto ¿Cuándo pasa por alto Dios el pecado? Cuando ve la sangre del Cordero pintada en los dinteles de nuestros corazones. Ufue, de nosotros nos arrepentimos, pastor. ¿Vos te acordás? Viste que ahora todo el mundo dice, felices Pascuas, felices Pascuas. ¿Qué son las Pascuas? Las Pascuas es el cumplimiento de, de haber pasado el Señor la cruz. La, la. la Pascua significa pasar por alto, ¿sabía? La palabra pascua significa pasar por, pasar por alto. ¿Y qué es pasar por alto? ¿Recuerdan ustedes? Pasar por alto significa que nosotros, el Señor, pasó por alto nuestros pecados. ¿Recuerdan ustedes en Éxodo? ¿Recuerdan cuando se estaba, el, el pueblo de Israel se estaba por ir de Egipto? La última de las plagas. ¿Cuál fue la última de las plagas? La muerte. ¿La muerte de quién? Del faraón de Israel. De los primogénitos de todos los primogénitos y Moisés le había dicho al faraón déjanos ir porque viene una plaga que te va a hacer mucho daño y van a morir todos los primogénitos se mató de risa el faraón ya había visto nueve plagas y no le creyó ¿y qué pasó? qué pasó ¿te acuerdas lo que pasó? Sí. se pasaron por alto en las casas que, que tenían no, sangre sí. de cordero pintado. había dicho el Señor a todo el pueblo de Israel que esa noche tenían que matar un corderito sin defecto y tenían que cuando desangraba el corderito tenían que pintar con la sangre del corderito los dinteles de las puertas cuentan algunos comentaristas bíblicos que muchos egipcios hicieron lo mismo muchos egipcios cuando se enteraron de lo que estaba haciendo el pueblo de Israel dijeron a mi casa no entra mi hijo va a vivir y yo lo voy a proteger y qué hicieron Hicieron exactamente lo mismo. Comieron el cordero, comieron las hierbas amargas y dijeron, Dios, protegenos, no queremos que nuestros hijos mueran. La Pascua fue que pasó el ángel de la muerte y pasó por alto las casas donde estaba pintada la sangre del corderito. ¿Y cuándo se vuelve a reeditar la Pascua? Cuando muere el Señor Jesús. Cuando muere el Señor Jesús. Y cuando muere el Señor Jesús, dice que como cordero fue llevado al matadero. Al matadero. Y por su sangre fueron perdonadas nuestras transgresiones. Por su sangre. O sea, la sangre de Cristo a mí me libra de que el ángel de la muerte venga a cobrar lo que tiene que cobrar. El ángel de la muerte viene a cobrar lo que tiene que cobrar. Por eso la ira de Dios significa el cumplimiento de lo que Dios dijo que iba a hacer. En este caso tiene que ver con la justicia. La justicia de Dios es la cara más cruda, más cruel de su amor. Porque no puede haber amor de Dios si no hay justicia. Y la justicia es hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. Y el que no cree, lamentablemente, termina siendo un hijo de la ira. El que no cree. Y el que no cree, lamentablemente, pasa el ángel de la muerte y la Pascua para esa persona deja de ser Pascua y comienza el llanto porque no tiene la sangre del cordero. No hay redención. No hay salvación. No hay salvación. Dice que esa noche se escuchaban los gritos de las madres, el desconsuelo de los padres cuando iban a las habitaciones y veían a sus hijos muertos. E Imagínate vos si tenés un hijo, una hija primogénita, primogénito, ese primer hijo y decís, ¿por qué murió? Algunos ni siquiera sabían lo que estaba pasando. El que sí sabía era el faraón. Y Dios Quiere perdonarnos a vos y a mí. Dios quiere que nuestros hijos y que nosotros mismos seamos perdonados. ¿Y por eso qué hizo Dios? Envió a su propio hijo. Dijo, yo quiero que él muera para que todos los que en él creen puedan ser salvos. Esto es tremendo. Entonces, cuando el pecado se transforma, en una rebelión. Viste que todos fuimos jóvenes y ustedes, acá tenemos tres jóvenes que nos están acompañando, están en esa edad maravillosa donde tenemos esa, ese impulso, esa fuerza, y todos de alguna manera tenemos un espíritu rebelde, ¿o no? Nos oponemos a las, eh, a las cosas que nos imponen. no Y cuando él habla, acá Pablo está eh, nombrando, dice, nosotros estábamos muertos, todos estábamos muertos, o sea, la rebeldía del pecado no tiene otro final que la muerte, ¿o no? No tiene otro final, entonces nosotros estábamos todos, todos incluidos, todos estábamos condenados, no había solución para nosotros, y, y, y acá nos incluimos y está buenísimo esto, porque hay personas que lamentablemente hasta el día de hoy no entienden la salvación. Es más, hay creyentes que vivieron toda su vida en, la, en, el, en el camino del Señor y nunca entendieron la salvación, porque no les llegó todavía la revelación, la revelación de la gracia. Del Santo. Y todavía no entendieron de que el Señor cobra, cobra, que nosotros seamos pecadores. Y para que el Señor no cobre nuestro pecado o para que lo cobre, yo tengo que creer en el, en el Hijo del Señor. Yo tengo que creer en él. Y entonces cuando él ve que yo tengo ese salvo conducto, que yo tengo esa, esa, esa carta ganadora, y yo digo, "Sí, Señor, soy un pecador, pero mira, creí en Jesucristo que dice el Señor, perfecto, tu deuda está saldada. pagada." Sí. Pastor, una pregunta, ¿y puedes la persona no haya eh, recibido el Espíritu Santo o no haya tenido la revelación del Espíritu Santo, porque usted está diciendo que hay cristianos que todo el mundo no conocen la gracia del Espíritu Santo, puede ser porque no han estudiado, puede ser por revelación, puede ser por conocimiento, como dice la palabra: Mi pueblo pereció por falta de. Estuve hace unos años en una, en una reunión masiva. Se hizo estaba, estaba en Chaco, en un congreso, me llamó mucho la atención, pasó un, este, un pastor eh, a predicar, y el, el congreso se trataba sobre este, conquistar ciudades y, bueno, y, y diferentes municipios, muy interesante, muy interesante el congreso, pero cuando pasó el pastor dice, miren tengo que hacer un llamado en este momento, porque el Espíritu Santo no me deja tranquilo. Yo tengo que hacer un llamado. Éramos todas personas de iglesia, no eran personas... Eran dentro de una congregación había casi 15.000 personas, un, una, un lugar extremadamente grande. ¿no? Yo tengo que llamar al arrepentimiento hoy y tengo que predicarles en este momento de salvación. Voy a dejar de lado lo que tengo que hablar ahora, voy a retomar un ratito, pero ahora les voy a hablar de salvación. De la gracia del Señor, de entender que Jesucristo murió por nuestros pecados y de que como murió por nuestros pecados, hoy tenés que recibir salvación. Estaba hablándole a pastores, a líderes, a personas que estaban en la iglesia, personas que se supone, o por lo menos como mínimo, que este tema ya lo tienen, de alguna manera, no solo sabido, sino vivido. Y dijo... Y yo estaba ahí y digo, bueno, ¿será que este, está llamando? Van a pasar algunos, algunos ujieres, personas que, que vieron que, que, que había, había un montón de gente. Bueno, van a pasar los ujieres, digo, o por ahí habrá visto que entró gente a, a ver. Cuando hizo el llamado, yo me sorprendí, porque vi varios pastores, varios líderes, que yo los conozco, y que fueron a recibir salvación. ¿San? Y con las manos alzadas y arrodillados, y arrepentíte porque todavía no recibiste salvación y predicaste de un Jesús que no lo vivís y necesitas ser salvo en este momento porque si te morís no vas al cielo, no vas con el Señor porque no creíste en el Señor. Predicaste de Él pero no creíste. A mí se me ponía, se me erizaba la piel, decía, no puede ser. Y cuando miré para adelante, de las 15.000 había por lo menos 3.000 personas que estaban recibiendo el Señor Jesús en un llamado que estaba haciendo esta persona y yo dije Señor se ve que mucha gente no entendió tu mensaje o la revelación claro, o el Espíritu Santo no sé pero hay algo que no pasó y ojo si esto pasó con personas que estaban a lo alto del liderazgo. Ahora, ¿qué será y si vos estás viviendo, te lo digo hoy a vos, y si hoy necesitas convertirte y decir, yo creo en Jesucristo, y creo en Jesucristo porque Jesucristo en este momento se me está siendo revelado, recibí al Señor Jesús, confesalo con tu boca, creelo en tu corazón y sos salvo. Ah. Sos salvo. Así que este es el momento de que nosotros hablemos del Señor. Y viste que Pablo dice que tenemos que hablar a tiempo y, fuera de tiempo. y afuera de tiempo. ¿Por qué? Porque nunca sabemos cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en las vidas. Nunca lo sabemos. Entonces, a mí me parece tremendo esto. Y esta fecha es totalmente particular. Vos Fíjate que la gente se está preocupando el viernes para este, tener las empanadas de vigilia. ¿Viste? <risa> que son riquísimas, son unas empanadas muy ricas que son hechas con unita, con a veces de verdura. Las empanadas de vigilia porque la tradición dice que tenemos que acompañar desde el jueves a la noche hasta el viernes a la madrugada. Tenemos que acompañar todo ese via crucis que hizo el señor, sufriendo y el escarnio y el juicio este, de Pilato, el juicio de Herodes y bueno y, y, y, y la presentación frente al Sanedrín y luego este, el, este la elección de Barrabás y, y, y después el vía crucis hasta eh, este, eh, el monte de la calavera y, bueno, y la crucifixión al fin. Entonces mucha gente dice, acompañamos en espíritu al Señor Jesús y nos clavamos unas cuantas empanadas de vigilia, este, jugamos al truco, eh, pasamos una linda noche, eh, como no podemos comer carne, tomamos todo el alcohol que podamos y disfrutamos y se arman bailongos y se arman este, fiestas y se arman cualquier cosa Pelea, de, todo. de todo no e inclusive algunos hasta aprovechan este tiempo para poder hacer este eh, esos, eh, esas prácticas ocultistas ustedes sabían que hay dos noches en las que se transmiten las artes ocultistas de la sanidad los curanderos y las curanderas ¿sabían eso no? Sí. hay dos noches una de ellas es la este, previa a la, a la Nochebuena, del 24 al 25, esa noche se utiliza, dicen que este, los que son curanderos, los que curan de palabra, los que curan este, con las artes ocultas, no pueden pasar sus artes a otras personas salvo en esos dos momentos. En el, en el nacimiento de, de, del Señor Jesús, del 24 al 25, y en el Día Santo <coughs> Santo. O sea, prácticamente el mundo del ocultismo no tiene ningún poder en este, la, la fecha y por eso te digo de que en definitiva este es el momento de hablar de Cristo es el momento que vos y yo tenemos que hablar del Señor es el momento que tenemos que decir ¿sabés de qué estamos hablando cuando hablamos de Pascua? ¿sabés de qué estamos hablando? ¿sabés de qué estamos hablando cuando estamos diciendo lo que está pasando y, y lo que realmente necesitamos es a Jesús? dice ahí el Espíritu que ahora ejerce el poder en los que viven en la desobediencia. ¿sí? Dice, el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Todos los que viven en la desobediencia son los que no conocen al Señor Jesús, sí. lisa y llanamente. Santo. O sea, no hace falta que seas un brujo ni que seas un este, participante de un aquelarre este, de ocultismo, para que seas un hijo o una hija de desobediencia, dice Job 1 del 6 al 12. Un día vinieron a presentarse de, delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo a Satanás, a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Esto está en Job 1 del 6 al 12. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto,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 Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. O sea, ¿qué significa esto? Todo el mundo, toda la paz del planeta, está dominada por Satanás. Santo Dios. ¿Sabes quién le dio ese poder y esa autoridad a Satanás? Dios se la dio. No, se la dio el mismo hombre. Sí, Porque, ¿te acordás lo que le dijo Dios a Abraham, a Adán y a Eva, la so tierra y so la tierra, multipliquenla, vivan, sí, y fructifiquen. Eso dice, ¿no? O no dice eso. Sí, sí, dice. Génesis 1.28. Entonces es como que dio la responsabilidad a los seres humanos de cierta manera de administrar la tierra. Exactamente. ¿quién eran los administradores de la tierra? ¿Quiénes tenían autoridad sobre la tierra? El hombre. Y la mujer se o sea, Y hombre... cuando le dio La autoridad El hombre y la mujer A Satanás sobre la tierra cuando desobedecieron. cuando desobedecieron Por eso Satanás arrebató la autoridad Y se quedó Con la posesión De la autoridad sobre la tierra ¿Quién se la dio? Nosotros ¿Y por qué nosotros somos los hijos de desobediencia? Porque nosotros Hasta el día de hoy le seguimos creyendo a Satanás y seguimos pecando contra Dios porque es más fácil pecar que obedecer a Dios o no, seamos sinceros ¿es así o no? todos nosotros pecamos y nos descarriamos, dice la palabra todos, todos por eso todos estamos condenados por eso todos somos hijos de la, de la ira de Dios Mateo 4, del 1 al 11 ¿te acordás cuando el Señor es llevado por el Espíritu?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 Si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Y el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Más allá de la anécdota de las tres cosas que este, eh, le, le, le ofreció Satanás, sí, más allá de esa anécdota, y más allá de que lo interesante es que el Señor no lo, este, no lo reprendió, sino que le contestó con la palabra. Satanás lo quería hacer, caer con la palabra, y Jesús se resistió y se defendió con la palabra. Por eso vos y yo tenemos que ser estudiantes de la palabra. Porque si no sabemos cómo defendernos, estamos muy mal. Por eso el Señor respondió con la palabra. Pero acá lo interesante es que demuestra, al igual que con Job, Acá con Mateo demuestra que Satanás tiene en claro su dominio sobre los reinos de la tierra. Fíjate lo que dice allí en el versículo 9, eh, o el versículo 8, dice, si le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Satanás sabe que los reinos de la tierra le pertenecen. Entre ellos Argentina. Santo. Y Colombia. Santo. España y todos los países. Todos los reinos de la Tierra están bajo el dominio de quién? De Satanás. Por eso a veces nos sorprendemos y decimos, uy, nuestros políticos están haciendo pactos diabólicos. Y chocolate por la noticia. Si los reinos son de Satanás, porque se lo dimos nosotros. Entonces, ¿qué hacen los políticos? ¿A quién le piden la autoridad? En vez de decir, Señor, yo busco tu, tu, tu bendición, ¿qué hacen? Van con sangre de, de, de animales, a veces dicen que ya no de animales, sino de sacrificios humanos, y pactan, y van pactando, y dicen sus, sus pactos para seguir gobernando y para tener poder. Así les va, ¿no? Porque así les va. Pero no nos sorprendamos cuando esto pasa. No nos sorprendamos, no nos sorprendamos cuando los reinos de este mundo siguen adorando no a Dios, al príncipe. a los masones. A los sí. Dice 1 Pedro 5, 8 y 9. Ser sobrios y velad. porque vuestro adversario, el no. diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar, Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Resistir. Resistir y conocer la palabra del Señor. Porque con la palabra vamos a contestar a los ataques del enemigo. Por eso estás haciendo excelente si estás estudiando y si te estás preparando o si estás... Este, viendo lo que el Señor tiene para tu vida en este caso con la carta de Efesios pero no te conformes solo con la carta de Efesios toda la palabra es útil toda la palabra es inspirada por Dios uno la lee a los, a los libros de, de la Biblia y, y gracias a usted que, que nos enseña aprendemos algo porque no es lo mismo leer o que nos prediquen en, en el altar que atender tener un conocimiento al estudio más profundo y eso es como que uno... Se fortalece más y aprende. Vos fíjate no, que es tremendo lo que nos pasa como sociedad. Fíjate lo que nos pasa como sociedad. Es tan hábil el enemigo para este, poder desviar la atención de lo que él hace, ¿sí? es tan hábil el enemigo que hace creer a la gente que el problema de lo que está viviendo no es el enemigo, sino el mismo Dios que los deja de lado. Porque qué te dicen... Aquellos que se vuelven este, agnósticos o ateos. que te dice? ¿Y dónde está Dios cuando está falleciendo esta niña que falleció ayer, creo que fue, que se, se terminó matando? Una chica, una adolescente que agarró el arma de su mamá, eh, alumna hasta el año pasado de Vegas Artes, ahora alumna de la Normal Mixta. Y nos queda ese sabor amargo y el que, el, el que escucha al enemigo dice, ¿y dónde estaba Dios? Ahora, el enemigo es tan astuto de hacernos creer que el problema es que Dios no actuó y de no hacernos ver que el problema no es que Dios no actuó, sino que el enemigo es el que está incitando a la gente a hacer lo que está haciendo es tan astuto que desvía la atención y se la traslada a Dios entonces maneja la opinión pública o la, la, la opinión social y manipula los hechos para que las personas dejen de creer en Dios entonces dice ¿dónde está Dios con la guerra? allí en este, Ucrania, en Ucrania y, o, o, o en, este, en, en África o en cualquier lugar ¿y dónde está Dios cuando violan a unos este, santos inocentes niños y niñas que están este, sufriendo vejaciones y así y todo fíjate vos que el enemigo trata de desviar la atención y el príncipe de este mundo ¿quién es? Satanás y todos los males que están ocurriendo en este mundo ¿a quién se deben? ¿a, él? ¿A Dios? ¿No? No, no, no, no. ¿a su inacción? ¿a su falta de poder? ¿a su falta de amor? ¿a él pertenece? No, ¿a quién pertenece? Satanás Al mismo príncipe enemigo de la del aire. El, príncipe de el príncipe de las tinieblas Y fíjate estos pasajes que acabamos de leer Fíjate los pasajes que acabamos de leer ¿Quién tiene la autoridad sobre lo que está pasando? El. el mismo enemigo Entonces ¿Qué es lo importante de todo esto? Que vos y yo sepamos Que el mismo Señor Es el que cambia nuestra realidad en los versículos 4 y 5 de lo que estamos leyendo, y hasta el 7, vemos lo que Dios hace por vos y por mí. ¿Qué hizo por vos y por mí? Nos amó, nos dio vida, nos salvó, nos resucitó, nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, nos mostrará su incomparable riqueza de su gracia, mostró bondad para nosotros. ¿Quién nos tiene misericordia? ¿Satanás? ¿Satanás? No, ¿quién tiene misericordia de vos y, y de mí? El mismo Jesús Porque por gracia, por regalo La gracia tiene que ver con el dar Porque Él me quiso dar El Señor Hoy yo soy salvo y vos sos salva y Somos salvos todos Fíjate, merecía castigo Yo merecía castigo, vos también Y el castigo en qué se transformó en riquezas en su gloria. Yo merecía ser reprendido y la reprensión, ¿en qué se transformó? En riquezas, en misericordia, en amor, en abrazos, en sanidad, en salvación, en bendición. Yo soy hijo de maldición, pero me transformé en bendición. Por no porque yo lo merezca, no porque yo hice algo bueno, no porque mis obras son merecedoras de su gracia, sino porque el mismo Jesús me quiso amar y me amó antes de que yo cambiara. Eso me impacta del Señor. Él no esperó a que yo cambie, Él no esperó a que yo reflexione y mejore mi, mi, mi estado mental y que mire el, este, el tablero de ajedrez y diga, bueno, así tengo que jugar esta jugada. ¡No! ¿Qué, qué hizo el Señor? me amó antes cuando yo no valía nada. nada cuando estaba tirado cuando era alguien que no necesitaba nada de Dios aparentemente y sin embargo el Señor me amó nos habla de eso que nosotros antes de conocerlo nunca lo hubiéramos entonces ¿Qué te parece si cerramos acá? Porque ahí ya se me terminaron las diapositivas y está interesante, fíjate qué lindo que es este pasaje. Y fíjate cómo nos sitúa espiritualmente. Porque espiritualmente esto nos pone, nos posiciona. Vos y yo somos salvos por gracia. Y esta fecha justo, mirá, nos vino como anillo al dedo. Estamos justo en lo que toda la humanidad recuerda como el tiempo donde Jesucristo murió y ojalá que se te presente como se nos están presentando tantas oportunidades de hablar del Señor por más que no te escuchen o por más que hagan lo que quieran o por más que te diga bueno ahí viene este, la evangelia, el evangelio, viste que te dicen así el evangelista ¿no? la evangelista ahí viene, bueno no importa, no importa ¿sí? sí, sí ¿Eh? que no importe ahí está, este, este, a, a, algunos te dicen, este, eh, el que le roba los diezmos y bueno. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Pastor, una consulta, eh, costa, antes de la Pascua o No, después? 50 días después de la Pascua. 50 días después. Sí, 50 días, 49 en realidad, pero son 50 días. Siete semanas después. Bueno, oramos. Y que el Señor me use, que el Señor te use, que seamos este, portadores del mensaje del Señor, de su gracia ¿eh? oramos, gracias Señor por esta noche gracias porque hasta acá nos ayudaste gracias porque sos el único que merece nuestra adoración gracias porque nos salvaste a cada uno de nosotros gracias y gracias por este tiempo tan hermoso que estamos viviendo aún como sociedad porque si bien es cierto que el príncipe de este mundo nos quiere separar de, de tu amor Señor tu gracia tu presencia tu poder es mucho más fuerte, Señor. Y Señor, vos vas a estar impactando en las vidas, en los corazones, de muchas de las personas que nosotros conocemos, de muchos de ellos. Señor, en este tiempo, tu salvación va a llegar a muchas personas, a muchas familias, a muchos hogares, y vas a usar a personas tan poco preparadas como nosotros, tan poco capaces, pero deseosos de ser portadores de tu gracia. Embajadores de tu misericordia, Señor. Y acá usanos, si podés, con nuestra torpeza, con nuestras este, faltas eh, ortográficas, usanos para hablar a otras personas de tu inmensurable amor, Señor. Ese amor que no tiene descripción, indescriptible amor, Señor, inmerecido. Pero, Señor, tan potente que tu amor sigue rompiendo barreras tu gracia sigue impartiéndonos salvación tu sangre sigue perdonando pecados porque sigue vigente Señor gracias porque al mirar esa sangre que estás pintando nuestros corazones pasas por alto la culpa que nos estaba condenando y nos consideras tus hijos tus primogénitas tus primogénitos salvos por gracia. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias, bendito Dios. Gracias. Te honramos, te alabamos, te bendecimos. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, que el Señor te bendiga. Gracias por todo lo que estamos compartiendo. A, a los que nos han acompañado aquí en vivo, en directo, y a los que nos acompañaron allí en, en forma virtual: Alejandra, Delia, a Norma, a Hilda, a Vero, a Eric, eh, a Edith, bienvenida este, a, a cada uno de, de los que nos acompañaron allí, a Isaura, que también a Luis, eh, que nos estaba viendo, Isabel Funes, bendiciones, ¿sí? a Heredia, Leri, a, a Julieta Ochoa, Julieta, bendiciones, bueno, a Mónica, a todos los que nos vieron en vivo y a los que estuvieron acá, gracias, nos vemos el próximo martes. ¿eh? Así que que el Señor los bendiga. Estemos viendo lo que nos falta de este esta parte 3 o de este, eh, este esta sesión 3. Sí, después te tenemos que sumar al grupo, sí. ¿sí? Eh, después pasame tu teléfono, decirle a tu papi que me pase tu teléfono. Hola, vale, bueno, no hay problema, después me lo pasas. Bueno, o decirle a tu papá que me lo pases, ¿sí? Bueno, bendiciones, ¿no?